Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, doctor, y con todo el público que se encuentra en esta hora de la mañana y tarde, ya casi, ¿no? Eh, mi nombre es Marilín Chana Luisa. ¿De dónde es usted? ¿De qué ciudad es? Eh, bueno, yo actualmente vivo aquí en la ciudad de La Maná, pero soy nacida en lo que es la parte de Sierra. Cuénteme, ¿cuál era la enfermedad que la agobiaba a usted? Bueno, primeramente, es eh, de la glucosa. Me tenía súper alterada, pero ahorita ya estamos bien. Cuénteme, ¿cuál era su nivel de glucosa? Aproximadamente me dijo que tenía de 250 de glucosa. Ya, cuénteme, ¿cuánto tiempo estuvo usted en el tratamiento de la medicina natural, la inyección de moringa? Eh, me puse 10 inyecciones. Ya, ¿hoy en día cómo está su páncreas? Cuénteme esa parte. Hasta ahorita me encuentro muy bien en ese, en ese estado de que ya no tengo... Más antes tenía dolor de cabeza, pero ahorita ya estoy mejor. No me duele nada. Agarré Cuénteme. me decía usted que cuando antes de empezar el tratamiento, a usted le mandaron ya a utilizar insulina. ¿Qué sí. pasó con eso? Sí me mandaron, pero no no llegué a... A, a utilizarla. A Ajá, claro, o sea, como optó por la medicina natural, el tratamiento de la inyección de moringa, pues le suspendimos la insulina y no le dejamos ponerla. Claro, así fue. ¿no? Gracias a Dios, a la medicina natural, estoy súper bien ahorita, muy bueno, estable. ¿Qué le diría a los pacientes que nos están viendo, a los pacientes que son en este caso, que tienen problemas como el suyo con la diabetes? Bueno, yo diría que mejor tomemos la opción por la medicina natural, que es mejor que la farmacéutica, ya que nos ayuda a mejorarnos rápidamente y no, y no nos daña más nuestros intestinos porque la farmacéutica es, es lo que hace. Bueno, un gusto con todo desde el Cantón La Maná, estamos grabando este video con un paciente más, un paciente curado con la medicina natural, la medicina de la moringa. Muy buenas tardes con todos y con este video queremos mandar un saludo, un saludo para la señora Graciela Granda, gerente de la empresa Botánicos Guarapal, que cada día nos ayuda dándonos más salud a nuestros pacientes. Muchas gracias.